Una vez sientes que su amor desapareció para siempre Si alguna vez él te hace sufrir vas a descubrir lo que fue perderte Thank <laughs> you. pensando en ti Vamos,